Ahora bien, aunque pareciera un poco tirar los cabellos, en realidad, como vamos a discutir, sí existe una relación entre la historia y la estadística. ¿Y a qué me refiero? Voy a tratar de explicarlo en esta, en esta lámina. Eh, la historia va a tener un objetivo, que es un objetivo muy particular nuestro. Que de los últimos tiempos, digamos, ¿no? de los historiadores de los últimos tiempos. No soy historiador, pero de lo que he leído, eh, rescato esa conclusión, que eh, los historiadores tratan de establecer qué es lo que realmente pasó, ¿no? cuando hablamos de una coyuntura o una circunstancia o un personaje histórico. En este caso, ¿qué es lo que realmente pasó con Jesús? Tratamos de alcanzar, ya hemos dicho que es imposible, que no vamos a poder sacar nunca una foto de Jesús tal como, tal como existió, tal como se desenvolvió, pero sí podemos tratar de acercarnos, porque la idea tampoco es terminar eh, creando, generando un Jesús que simplemente sea un disfraz de mí mismo. Entonces, ¿cómo hago yo para descentrarme eh, de mí mismo en mi, en mi búsqueda, en mi empresa de recopilar, rescatar, recoger la historia de Jesús. Bueno, podemos establecer un criterio, ¿no? eh, usar una herramienta, y esa herramienta es la probabilidad. ¿no? Siempre que tratemos de reconstruir un evento, de filtrar las situaciones, de construir las relaciones entre las situaciones, vamos a tener que guiarnos por algún tipo de criterio. ¿no? Vamos a tener que utilizar una herramienta y de preferencia que esa herramienta no dependa de nuestras motivaciones o nuestra mentalidad, porque si es así, bueno, vamos a terminar, no siendo historia, sino para cualquier otra cosa, ¿no? una novela, una, una ideología, eh, una apología, eh, etcétera pero no vamos a eh, realmente rescatar el, el, la dimensión histórica. Entonces, eh, una... Una herramienta valiosa en este caso es la estadística en el sentido de la probabilidad. Es decir, ¿qué es lo que más probablemente pasó? Yo recuerdo, rescatando nuevo el ejemplo de, que, que puse antes de la guerra con Chile, yo eh, en 1978, cuando se conmemoró el primer centenario de la guerra con Chile, tenía creo que 12, 12 años, sí, y ya cursaba secundaria, y recuerdo mucho que una de las... Eh, leyenda sobre las cosas que se decían o se escuchaban en las clases, no de los profesores, sino de los mismos alumnos, de los padres, etc. Era una especie de leyenda según la cual había uno de los personajes, que uno de los peruanos, que en de, una de las batallas, creo que en el, en el monitor Huáscar, que se dio, eh, había sufrido la amputación de las piernas eh, por una, una bomba, una detonación. y eh, en vez de, de agonizar o descansar, eh, a un lado había sido tan corajudo que había pedido a sus compañeros que lo, que lo este, pusieran su tronco sangrante, este, pero aún vivo, en, eh, encajarlo en un, en un barril y eh, así poder seguir luchando cuerpo a cuerpo contra los chilenos que están este, ya eh, abordando la, el monitor. ¿no? Evidentemente, esto es una esto evidentemente es una, un evento de probabilidad muy baja, ¿no? Nadie puede decir que estuvo, bueno, a estas alturas, en el 2020, nadie puede viajar en el tiempo y decir si efectivamente pasó o no pasó, pero si queremos establecer qué tan esta probable es que haya pasado, bueno, pues la probabilidad de que ese evento haya pasado es sumamente baja. ¿no? Entonces, este, eh, es la, la estadística, es decir, la probabilidad, ¿no? es lo que me va a guiar. Y eso no tiene que ver con que yo sea antipatriota o sea pro-chileno o qué sé yo, sino que simplemente hay cosas que es muy, muy poco probable que hayan sucedido por la, por la estadística y luego vas a ver qué es lo que cimenta esa consideración estadística. Por ejemplo, también se dice, los norteamericanos hablan de que eh, George Washington eh, tiró, arrojó una piedra, me parece, de, de un extremo, de una orilla a la otra orilla de río Potomac, ¿no? Y eh, los que sepan, el Potomac es un, es un río anchísimo, ¿no? Entonces, eh, eh, el, de, un, de un solo impulso, eh, arrojado una piedra de, un, de una orilla a la otra eh, es, es una hazaña prácticamente sobrehumana. Entonces, eh, que eso haya pasado realmente eh, es muy poco probable. Y así, ¿no? Hay eventos que de repente son un poco más probables, pero aún así eh, algo... Eh, algo remoto, ¿no? como por ejemplo de, de, de lo que se dice de Isaac Newton, que, que se le ocurrió la idea de la gravedad como fuerza atractiva de la Tierra eh, después de que le caí una manzana en la cabeza. ¿no? Eso también es, no es imposible, es, es, es menos imposible que, que el, el soldado heroico que, que con el tronco sangrante este, le pide que no inserte en un barril para poder seguir peleando. ¿no? Eso es, Tal vez no están no es jalados los cabellos como eso, pero también es poco no es tan probable. ¿no? Es decir, eh, la herramienta que vas a utilizar para establecer qué es lo que realmente pasó es la, la probabilidad estadística, qué es, lo más pro, qué es lo más probable en esta situación. Ahora, ¿cuál es el problema en el momento de que aplicamos esa herramienta a este tipo, a este tema específico, a esta materia específica? que por definición todo lo que sea milagroso o altamente infrecuente está descartado. Si yo digo que mi criterio para establecer eh, lo histórico, lo que realmente pasó, es la probabilidad estadística, si alguien dice que por ejemplo Jesús estaba navegando y que de pronto este, eh, se salió de la, de la barca y comenzó a caminar sobre, sobre el agua, pues es un evento que la probabilidad estadística va a decir que es altísimamente improbable, ¿no? es, es, es extremadamente improbable. Ahora, para las personas de fe, las personas creyentes, probablemente eso, eso no necesite ninguna demostración y, y se descarta que sea real, ¿no? Pero eh, desde el punto de vista de, de historiadores no podemos establecer esto, no porque seamos escreídos, no porque seamos, no seamos herejes, ateos, etcétera, etcétera, sino porque la herramienta que nosotros hemos escogido para poder reconstruir la historia no me permite observar eso. Es como si yo eh, tratara de investigar eh, lo que sucede en, en una muestra de tejido con un microscopio. Ahora, si voy a querer utilizar el microscopio para poder ver las estrellas, Voy a, voy a comprobar que es imposible, no porque no en las estrellas, o no porque las estrellas no existan, sino que simplemente eh, el aparato que he escogido, el microscopio en este caso, simplemente no está diseñado para eso y jamás voy a poder verlo. Entonces eh, es un poco el, la paradoja o, la, o digamos este, el problema, si se si, quiere si, considerar como eso, del de método histórico eh, que en este caso hemos escogido, que es la probabilidad estadística. Ok, hasta ahora hemos hablado acerca de la base estadística del histórico y cómo nos puede servir las probabilidades para determinar si un evento es histórico o no. Entonces, eh, vamos a ir un poco más en detalle acerca de los criterios para definir qué es lo más probable. En primer lugar, vamos a tener la probabilidad física. Por ejemplo, en el libro de Josué, en el Antiguo Testamento, se dice que las murallas de Jericó cayeron solamente por los gritos del pueblo judío y por el sonido de sus instrumentos. Así explicado este evento, mejor dicho, la, la atribución de la causa de este evento, el hecho de que los muros cayeron por eh, el griterío de, de los judíos y por el sonido de los instrumentos musicales, pues tiene una probabilidad muy pequeña, virtualmente nula, ¿no? porque no es la manera en que las leyes de la física funcionan. No hay ningún motivo, ni ninguna razón para pensar que en ese momento, y en, en ese lugar, funcionaron diferente. Entonces, ese es el nivel de probabilidad física. El segundo nivel sería el nivel de probabilidad biológica. Recuerdo que eh, mis amigos en la época en que yo era adolescente se celebraron justamente los 100 años de la Guerra del Pacífico y corría esta especie de leyenda eh, de, acerca de un soldado que eh, cuando est estuvieron eh, abordando a chilenos en monitor Huáscar resultó con las piernas amputadas por una detonación y que en vez de entrar en shock y agonizar y morir, como sería lo fisiológico, lo, lo, lo predecible, este soldado era tan corajudo que pidió a sus compañeros que lo recogieran que encajaran su cuerpo sangrante en, dentro de un barril para poder mantener el equilibrio y así poder seguir luchando cuerpo a cuerpo contra los chilenos que estaban abordando el monitor Obviamente, este no es un relato histórico, o al menos la probabilidad de que, de que eso sea histórico, es, es mínima, ¿no? Porque la, eh, no es así como funciona el cuerpo humano. Ahora, eh, no es que yo sea antipatriota, pro-chileno, ni nada por el estilo, simplemente que es la manera en que eh, el organismo funciona. No, no es probable que esta, este evento haya sucedido, al menos de la manera en que se lo pinta. El tercer nivel sería la probabilidad sociológica o antropológica. Y con esto me refiero a que no podemos atribuir a un personaje una mentalidad o unos valores o unos criterios que no correspondían a la sociedad en la que ese personaje vivió. Ni tampoco podemos atribuirle conductas o creencias que no corresponden a la cultura en la que ese personaje vivió. Entonces, por ejemplo, eh, no podemos atribuir a, eh, luego vamos a ver esto con mucho más detalle, a un eh, escritor, de, uno, alguno, de los, alguno de los profetas de la, la época eh, del Antiguo Testamento, eh, el manejo de referencias que no corresponden a su época, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, la manera en que Jesús entendía el divorcio, por ejemplo, ¿no? que hay testimonios reiterados de que para él era una conducta totalmente vedada. Sin embargo, la manera en que Jesús entendía el divorcio era totalmente distinta, muy probablemente, a la manera en que entiende el divorcio, por ejemplo, un peruano del año 2020 en Lima. Entonces no podemos atribuirle a Jesús o a ningún otro personaje una manera de entender la realidad y una manera de, de entender su cultura que no corresponden a su época, ni a su, ni a su lugar. Entonces, esto es importante. Y el cuarto nivel es el nivel de la probabilidad psicológica. Es decir, no podemos, por ejemplo, y con esto ya me estoy adelantando un poco, atribuirle una exactitud pues, eh, acuciosa, exhaustiva, relato de una persona que narra hechos que sucedieron tres, cuatro o cinco décadas antes ¿no? sobre todo si se trata de una tradición oral que es consignada a, a la escritura, ¿no? como sucede en la, la mayoría de los libros de, de este, el Nuevo Testamento no es la manera sencillamente no es la manera en que funciona el, el cerebro o la, o la mente humana entonces tenemos que atribuir a los personajes antiguos la misma manera o una manera coherente, psicológicamente coherente de funcionar, de pensar, de sentir, de explicar y que no desdiga pues, la manera en que los seres humanos normalmente funcionan, la psique humana normalmente funciona. Entonces estos son los cuatro niveles que yo postulo para lo que es el tema de las de la probabilidad de asignación de probabilidades, ¿no? Y esto va de lo más fácil de, de determinar qué es la probabilidad física hasta lo más complicado más difícil de determinar qué es la probabilidad psicológica, ¿no? Entonces, es, hay mucho menos debate acerca de qué es la probabilidad física, un poco más de debate acerca de qué podría ser una probabilidad biológica, mucho más debate en cuanto a lo que es sociológico antropológico, y aún mucho más debate en lo que es lo psicológico. Entonces, estos cuatro niveles son los que van a determinar qué es lo que es histórico o qué, qué tipo de, de explicación, porque en muchos casos se trata más que todo de la explicación que damos a un evento que de los eventos mismos.